Soy Rosa Ibáñez y soy responsable de formación del departamento de ITE en un laboratorio farmacéutico. Vine a este curso pensando en cómo darle vida a mis alumnos, cómo hacer de, de las herramientas que yo trabajo algo divertido, que no vinieran obligados, que disfrutaran y sintieran que se llevan algo. Venir a este curso ha sido la mayor experiencia de mi vida, no solo a nivel de formadora, sino a nivel personal. Ha sido una experiencia enriquecedora global para toda mi vida. Y si estás interesado en el mundo de la formación, es un método revolucionario, es algo totalmente nuevo, es algo que no te puedes perder, de verdad, pide información y apúntate si puedes.